Y, y en otro tema, para que usted vea dónde ha llegado esto, Vin Diesel, ese actor americano, norteamericano, rinde homenaje al caballo mayor Johnny Ventura. El famoso actor le dedicó unas emotivas palabras, muy emotivas a Johnny, en un en vivo colgado desde su cuenta de red social Instagram. El actor de Rápido y Furioso confesó en sus redes sociales que el veterano merenguero Johnny Ventura era uno de sus artistas favoritos. El artista Johnny Ventura era admirado por grandes figuras de la música, arte y la política y otros ámbitos de la sociedad. Tras su fallecimiento la tarde de este miércoles en Santiago a los 81 años, a consecuencia de un infarto, son muchas celebridades que han llamado, han lamentado, perdón, su partida. Uno de ellos es el famoso actor de Hollywood, Vin Diesel, quien compartió un video junto a él y dedicó una emotiva palabra. Una verdadera leyenda, un hombre humilde cuya luz iluminó del mundo descansa bien amigo y sepa que no has cambiado a todos para mejor todo amor siempre dice Vin Diesel en su Instagram eh, eso, eso usted puede ver lo que era Johnny Ventura eh, lo grande gracias al mango informativo que siempre está activo ahí en las informaciones vamos a escuchar a Johnny Ventura el Caballo. And I'm here with the tigre. <laughs> <laughs> uh, just uh, one, one of my favorite artists um, shared merengue with the world and has been uh, a hero of the Dominican Republic so long. Uh, un placer, un placer. Un placer es <laughs> mío, mijo. Para que vea el valor que tiene Johnny Ventura, que como decía Néstor, que muchas veces no apreciamos a los artistas de aquí, y gente de fuera, de otra cultura, sí lo hace. ¿Sabe? Muchos eh, actores que llegaron a triunfar fuera, tipo Soy Saldaña, que tiene mucho estímulo en su país pues también le ha dolido pues la muerte de este caballo mayor, al igual que el mismo Dari Yankee también, que compartió una foto en su Instagram, que sale Bad Bunny, y Ventura, no recuerdo quién más sale en la imagen, que también pues dijo sus palabras de aliento y de dolor, que es una noticia que ha llegado bastante fuerte, y que sabemos que su música va a recorrer por muchísimos países, y debemos sentirnos orgulloso de la persona que fue Pilar, dentro de este género del merengue, que lo ha hecho eco y que ha llegado a todos los hogares del mundo y que su música siempre va a perdurar. Así es, niños, jóvenes, adultos, mayores, han lamentado mucho esta play. Muchos videos emotivos de, de, de, del combo show también, que ya se juntaron en el cielo, Luisito Martí, Anthony Río y el caballo Johnny Ventura, que era el combo show que hacían en el escenario. Fernando villalona también colgó. Algunos videos y con lindas palabras sobre el fallecimiento y la partida del rey del merengue, que es Johnny Ventura, señores. No, incluso le ha dolido también al a doctor Nastra, que vi una publicación que él hizo. Él decía, yo le decía a mi papá, porque cuando yo subía algo mal, o me pasaba de la raya, o hacía una crítica que tal vez se podía convertir en polémica. Pues él me escribió y me decía, mira, hijo, esto está así, debes arreglar esto, te puedes evitar X problemas, Y decía, ¿y ahora quién le voy a decir, papá? ¿Quién ahora me va a decir que las cosas están mal? O sea, que a pesar de que es un artista, una gran figura, nunca se le subió la fama a la cabeza. Que eso hay que tomarlo de ejemplo. Siempre fue Johnny yo ni padre, yo ni hijo, yo ni hermano, que tenía los pies sobre la tierra y que tenía una mano de ayuda para todos incondicionalmente. Que eso los artistas ya deben de tomarlo en cuenta, que, que vale más que todo. Es así, es así. Lamentamos la, tres días de duelo, eh, eh, la presidencia de la república y el presidente también su emotiva palabra en un discurso que dio, ¿eh? no ni lo cree a veces, cuando pasan cosas así. Claro. Más ahora en Navidad. En Navidad que va a ser... El la, boom. Que, ahí. La cosa difícil. Porque a pesar de que no sonaban, o sea, que no había hecho nueva música, pues uno sabía que él estaba vivo, que podrían haber más renovaciones con un nuevo merengueros. Pero ahora que tú sabes que no está, más va a chocar, y más en su fa dentro de su familia. Porque, ¿quién no escuchaba a Johnny Ventura en las Navidades? y ellos mismos pues venerando a su padre, a su abuelo, a su tío, y nada, el, el, los cielos están de fiesta, con estos tres grandes artistas, que como de la canción, tal vez luego nos encontraremos de nuevo.